La distorsión armónica total, o THD por sus siglas en inglés, es usada para calcular la desviación total de una señal distorsionada con respecto a la señal sinusoidal ideal. El THD es la relación entre el valor RMS de los armónicos y el valor RMS de la señal fundamental. Este valor puede ser calculado tanto para tensión como para corriente. El valor RMS de los armónicos se calcula como la raíz cuadrada del cuadrado de las magnitudes de los armónicos sin tener en cuenta la componente fundamental. El THD se calcula como ese valor que acabamos de calcular sobre la magnitud de la corriente fundamental o la tensión fundamental por 100 para que esté en porcentaje.